Hoy vamos a hablar con los personajes de FNF Carita feliz uh, uh, uh, uh, Bueno, esta es la parte 1 uh, uh, uh, uh, Bueno, comencemos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vamos a darle uuuu uh. gente <tose> de YouTube, aquí estamos en un... no, que... Vamos a hacer hoy día, vamos a hablar con los personajes de ¿eh? Bueno, si sí, bien hicimos. Sí, Esto parece de repente, pero creo que sí, bueno. Y Twitch, Fue un foto de escuela que tengo que competirte Viste la nube. Todos en buen buen Yo quiero ser a. Obviamente quiero ser el mejor personaje. A. Ah. A ah, Pico. sí es un buen personaje, me encanta. Windows. Windows, maldita sea. Windows. Windows. Difundir, Windows, suerte. Mac sí pues ya vimos el parque pero bueno boyfriend, muy boyfriend, dame suerte, dame suerte bueno voy a instalarme una, ya voy a instalarme mi me pico nomás más en windows también puede servir, voy a Woody, ver, por favor, Witty dame suerte, dame suerte Witty por favor, dame se les encontró algo como para descargar para este, este computador amigo Bok. Dígame el tiro, porfa, favor, los, los necesito. Ahora vamos a ver si sí puedo... A ver, mostrar... Uti, tir, tir, tir, tir, tir, tir, tir, tir, tir, tir, Seguimos hablando, sí, seguimos hablando de preguntas. A ver, porque no sé por qué me instalé esto, pero hay un temazo. Por favor, que se vaya a instalar el temazo. Antes que nada, quiero instalarme este tema... No puedo instalarme el tema. No, yo quería descargarme mi ruleis. Mira un temazo. ¿Dónde está Pico? ¿Pico? <risa> <risa> estoy muy mal. ¿Pico? Maldito sea, Pico, no te estoy escondiendo. ¿Dónde está? Aquí está Pico, sí. ah no, Pico, ese. Entonces, ya, por favor, si alguien encuentra para, para chorar mi boca, dígame el tiro, por favor, que no sé tan bueno en estos componentes. Y no me gusta tanto este compro. Bueno, ya vámonos. Ah. Youtube. Youtube. Youtube. Por lo menos también me aparece. Youtube. Youtube. Así se puede llamar. Caja mágica. Ah, sí, se llamar, tibu, ese video antiguísimo. Me encanta. es la caja mágica y café en el flor. Era 90 años contigo. Dios también. que vamos a buscar el remaster hay uno mejor a no el que no voy a buscar algo multijugador para... si sí, ya vi que hay un vídeo de cómo hacerlo en In inglés um... yes what's your problem si me pueden creer por dónde es el de Chrome no puedo decirlo que my gato ha fallecido no tengo gato pero yo tampoco creo que creo que me está intentando baitear repetición ¿Qué es esto What the fuck? Pronto has muerto, estoy comiendo. Basta. Chico, sí, no sé por qué esto, este, pero me, pero me recomendaron esto. Mira, pues mira lo que está pasando. ¿Qué va pasar? Sí, lo vi. Ah, ahora lo vas a matar al Daz. Okay. Hola, Daz dicen que te van a matar. Okay. Mm, wow, le ganaste muy buenísimo mm -hmm. el fan y Funkin ah, Mira una un un un cabrón, rusa y un helado napolitano. Quieren matar a Boyfriend, lo veremos ahora. Boyfriend <risa> quiere ganar las, pero ahora se encontró, se encontró a dos cabrones. batalla de rap ja <risa> yo te ganaré dijo eso pero golfing dijo y es un su hack en el primer tema más complicado del mundo dijo oh no creo que eres muy fuerte en esto mejor te dijo mi otro amigo tengo mucho miedo <risa> Y se encontró al amigo y dijo. Entonces le dijo. ¡Oye, Rob! ¡Mata este cabrón! Y luego dijo. Y dijo. Y vos me dijo. ¿Te gusta el brócoli? No, le gusta el brócoli. Y de repente se cortó este cabrón y dijo hola oh, cómo están soy una calabaza y después los spookies que dijeron oh no creo que es mi hermano perdido <risa> de de de de, de él dijo entonces dijo el Más dijo Y, vino, mar dijo, y, y nadie, nadie le hizo caso Entonces vino Witty y dijo Yo le y yo le pregunté Oye Witty ¿Te gusta el caro? ¿Cómo que no? Abre, digo la verdad de una maldita vez. Dime la verdad. Dime la verdad ya te estoy de una vez. Dime la verdad de una vez. Dime la verdad si no te mato. Él se enojó y me flotó toda la cara. Entonces me fui con el payaso y dijo: Y yo le dije: Payaso. Y, y me dijo: ¿Qué? Y yo le dije: Oye, payaso. Eh, ¿Te, te gusta ese Pokémon? Y él dijo: ¿No te gusta? Es Pokémon, mira. Te golpeo. ¡Aaah! Te lanzó la carita se Ahí lo fui a decir a los Pokémon. Le dije. Oye, te es que no le gusta el Pokémon. Entonces dijo. ¡Oh! Dijeron. Oh, qué triste. Ahora sí se va a ir. Ahora sí le voy a romperla. la. Bibu, vapab, vapiscu, vapiscu, vapiscu, vapiscu, vapiscu, vapiscu. Entonces dijo, no importa, bailamos, baile es Pokémon. Bailamos 24 horas bailando ese baile. Entonces ahí vino este cabrón y le dije, oye, ¿por qué quieres salir con Griffin? Mejor le saco el tema, por favor. ¿Le puedo sacar el tema? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No te entiendes, solo estás haciendo esto. Escúchame, por maldita sea, sí, soy un gato. ¿Y ves que los gatos no pueden hablar? Hay que tener que si los gatos no pueden hablar. ¡Oh, ¡Imposible! hacer la pregunta ¿por qué te gusta Gryffindor? ¿Por qué quieres salir con ella? Porque sí. Y mi dijo, ¿por qué sí? Entonces dije ah ok. Una pregunta ¿por qué andas tan tan nervioso? ya me empezaste a raro y de repente me encontré una televisión y dije oh vamos a colocar las noticias entonces ¿Pues dijo dijo no, no coloque las noticias por favor soy una tele que conozco flechas y yo le dije ah ok uno oh, no le tiraron un virus uno oh, no como le saco el virus no qué hice Ok, ¿le bueno, sí, voy a el fondo? ¿Verdad? Bueno, si, ahora sí, voy a colocar el fondo Ok, X y... ¿Qué dijo los lobos así? Henry Henry, ¿qué haces tú aquí? Ok. Eh, ¿Te apuesto una pregunta? Mm, mm, mm. A ver, te voy a decir si puedes hacer esto, ¿ok? Mm. ¿Puedes hacer tu grito? Te vamos a ver, te vamos a quitar con la vida para gritar. Presento. Hola, Tor de Edwards. qué te estoy diciendo? ¿Te es ningún chiste? Ok, te voy a contar un chiste. Había un par de llamas pegando, y se pegó. Que da miedo ya, ¿lo puedo cambiar de una vez? ¿Por qué pedo? Tengo que ser más grave. Ay, no, qué miedo! Pero Dios, santo, son igual. Pero son igual. Aquí está. Hola, Garcelo. ¿Crees que fumar te hace. Ah, no puedo decirlo. <risa> ¿Te crees que fumar está bien? Ah, sí, seguro. Vamos a ver si es Esperemos que no te pase nada de malo. Dos horas después. ¡Galzano! ¿Qué te pasó? ¿Pero te acabo de morir? Primero la voz! ¡No! ¡Lo digo! ¡Que cambia. Ahí está ¿Y por qué se este el bolso um, Ok, chao, lo siento Pero eres el mejor voz Una pregunta ¿Cuál es que primero Ahora te voy a hacer una pregunta, ¿Por qué solo dibujaste a Girlfriend y no a Boyfriend? Ok en este! ¡Tiene este! Ah. ¿Hola? ¡Es una fuerte! ¡Dios Santo! Dios santo, mi oído Una pregunta que por Dios santo, por favor, cálmate Porque no es tan raro eh, ¿Por qué tienes una máscara? Sobre el... Y me dijo que acaba que le suba el volumen ¡Oh, Dios, Dios santo, te pasas! Oh, no y nos ponemos de todos. ¿Hola? Háblame por favor, te tengo una pregunta. ¿Por qué te crearon? Ok. Chao. Gracias por tu atención. Hola impostor rojo Te tengo una pregunta ¿Tú fuiste el que mató a todos los tripulantes de la partida? Espérate, te tengo otra pregunta, porfa Y la misma favor. Creo, sí, creo, sí, creo que sea más épico mmm... Um, antes que nada quiero colocar eso? algo, pero de dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está seguridad donde voy a... para que sea más épico ya um, perdí donde está, pero pronto le dijo con un tema de Among Us ¿Está donde le sabe la Guti Párense, chicos, párense. Ok, chicos. Sí. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Bueno, oye, mongus entonces fuiste el que mató a todos, todos, pero a todos los tripulantes de la partida? Hola, Miku Pero yo salto por favor No quiero TikTok ¿Qué risa? Ok Miku, uh, uh, una pregunta <ríe> um, ¿Tú cantas? Voy a ver, ya. A ver, Nico, tú cantas. Parte, parte, Nico, tú cantas. Ahí cantaste muy bien, por eso sí, cantas. Ok, vayamos al siguiente personaje. O oh, no, creo que esté un cabrón rojo. ¿Quién sos vos? Yo creo que va a ser muy largo. Hablamos con muchas personas que espero. Sí, Paula. Con... Sí, Paula. Con... No, dile. <ríe> ok, vamos con Neon. ¡Hola! Eh... ¿Por qué tu mod es el más... es un juego? <risas> ¿Por qué? <risas> Así no entendieron. ¿Por qué? ¿Por qué mod no es Furn y Furn y de este juego? No sabe tampoco. Como dicen, esta canción significa que no saben, ¿Ok? Ok, ya lo saben. Él no sabe porque, porque le crearon un mod. Pero que vinimos con Solamente otra vez. Voy a dejar este tema al lado para que la gente. A ver. Hola servente. Eh, Te dejo una pregunta otra vez. ¿Tú eres un napol napolitano? Por favor, nadie sabe lo que, lo que son. Oh, santo Mejor coloca esto que mejor, pico te necesito ahorita para que hagas para que hagas esto para que la gente escuche esto. ¡Ah! sea pico! ¿Por qué colocaste un comercial de perrito ok ya está. así que vamos de una vez, ya y vamos acá hola Mr. Minderwatch <risa> hola Mr. Minderwatch, una pregunta que ya se lo dije a alguien pero ¿por qué quedaron los tuyos si este si, si tú estás en este más si están muchos juegos y ahora te hacen unos de Funkin? ¿sabes? por favor que no aparezca el tema, que no aparezca el tema Ninguno sabe, ninguno sabe, estoy harto! harto, harto, harto, tengo que sacar ahora mismo este juego. <tose> Necesito sacaré este juego al tiro. Esto me está haciendo muchas lastimas. Hola chara, hola chara. Ay, qué ruidos. Hola, y también te tengo la misma pregunta. ¿Por qué estás en este maldito juego? No, no, no.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 Maldita sea, por favor, por favor. Ok, vamos con el segundo personaje. Podemos que yo lo conozca, sino o si se si conozca él mismo. Hola, ¿quién eres? Altra, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío? Al final continuas que que que que ¿Cómo no ¿Sabes tu nombre? HOOF <laughs>